Está ardiendo el módulo policial. de esa manera, vemos el, Se van incendiando movilidades que están en desuso. Eh, vemos. Y son las movilidades. Las movilidades Estaba, ardiendo en... Están ardiendo prácticamente si el módulo ardiendo, policial. Llamas, han la situación la... se está tornando muy caótica. Se no Al... no ardiendo. ardiendo. Se ardiendo. ardiendo. Las llamas están consumiendo las movilidades. El han destrozado, han destruido todo esto. Hay un efectivo policial que trata de ¿No son eh, nuevas, buscar agua, ¿no? En desuso, sí. Que han sido quemadas. Ahí, no Los colegas, son, podemos observar nosotros son movilidades viejas en desuso que están incendiándose. Bueno, vamos a